Hola, mi nombre es José Luis Segovia. Hoy día vamos a revisar las comorbilidades de los niños fallecidos con COVID en la era del Omicron, con datos del CINADEF tomados de este año desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto del 2022. Vamos a revisar con detalle los niños y jóvenes entre 2 y 18 años. En primer lugar, Vamos a revisar cómo es la curva de fallecidos de acuerdo a la edad este año. Fíjense cómo va la curva de fallecidos. Los, el número de fallecidos en edades jóvenes, niños y jóvenes, es muy baja. Y conforme avanza la edad, va avanzando el número de fallecidos de manera lineal, de manera muy fuerte, sufriendo más Aquellos que tienen más de 70 años en adelante. Pero nos vamos a enfocar nosotros ahora en los niños y jóvenes entre 2 y 18 años. Este es un sistema tomado, elaborado en base a los datos del sinadef Y vamos aquí a cambiar la edad hasta 18 años. Vamos a buscar y vamos a ver la gráfica. Como ustedes ven en la pantalla, el menor número de fallecidos de, ni de niños y jóvenes ha sido entre la edad de 8, 9 y 10 años. Este año solamente en cada una de las edades un fallecido en esa edad respectivamente, hasta desde, desde el primero de enero hasta el 31 de agosto. En total hubieron 61 fallecidos durante el año, pero vamos a ver en detalle. ¿Cuáles son las comorbilidades de estos niños y jóvenes que han fallecido entre 2 y 18 años? Veamos acá, por ejemplo, en la edad de 2 años han fallecido niños que tenían cardiopatía dilatada, tenían insuficiencia cardíaca, síndrome de Down o una neumonía no especificada también que ha sido considerada como COVID. Pasemos a la edad de 7 años, un niño que tenía parálisis cerebral, otro niño también con parálisis cerebral. Hay un niño del Cusco de 7 años en, la, en el distrito de Santiago que falleció con virus no identificado. No se sabe exactamente si ha sido coronavirus COVID SARS-CoV-2, pero ha sido catalogado como, como fallecido con COVID-19. En la edad de 8, 9 años y 10 años, han fallecido un niño en, esta, en esa época. Ellos tenían parálisis cerebral, parálisis cerebral e insufici insuficiencia renal crónica. Vayamos avanzando, por ejemplo, a los, a los jóvenes, digamos, de 18 años, <coughs> que son varios los que han fallecido, pero ¿qué, qué es lo que tenían? vivían en, en Santanita, uno con neumonía, otro tenía tuberculosis pulmonar, leucemia, microcefalia, insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, como ustedes aprecian, la gran mayoría de los niños que han fallecido con COVID han tenido... Este, comorbilidades graves. Además, uh, les he mostrado que la edad, las edades con menos fallecimientos han sido de 8, 9 y 10 años. Son los más, Y ellos, obviamente, esos niños de esa edad, se han infectado y se han recuperado sin ningún problema. Eso es, quería mostrarles. Eso es todo por ahora. Este hasta la próxima